Luis Todo. El amor. No podría hablar del amor sin hablar de Dios. Él es amor. Cuando el Señor Jesús anunció un nuevo mandamiento, el amor, quizás muchos se preguntaron, pero como ya sabíamos del amor, yo amo a mi esposa. Pero por qué el Señor dice un nuevo mandamiento refiriéndose al amor? Amen a sus enemigos como yo los he amado. Como un gran sacerdote nos dice, es como tener un coche desde hace bastantes años, pero aún no lo has estrenado. Entonces, ese está nuevo. Digo que el mandamiento del amor no significa que sea nuevo porque Jesús lo haya anunciado en ese momento, sino que nadie lo habría querido estrenar, solo quizás en el término erótico. En la sociedad actual en la que vivimos también veo que lo hemos dejado de lado, pero ¿por qué? El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras con más usos y abusos a la que le atribuimos significados totalmente diferentes. Ejemplos comunes del amor entendido desde mi perspectiva como algo valioso. Diría que cuando se habla del amor a la patria, del amor por la profesión, del amor entre amigos, del amor por el trabajo, del amor entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor por los demás y del amor a Dios. Sabemos que el amor tiene tres dimensiones o manifestaciones. Eros, Pila y Agape. Yo, desde mi punto de vista, creo que no podemos entender que es el amor fuera de un concepto terrenal sin saber que es Dios. El poeta italiano Julio Virgilio Marón justamente afirma en las bucólicas, el amor vence todo y agrega, dan también nosotros al amor? También el poeta italiano Dante Ligieri en su Divina Comedia afirma, es el amor que mueve el sol y las demás estrellas, para Dante luz y amor son una sola cosa son la potencia creadora primordial que mueve el universo, es el amor, pero ¿entendemos qué es Dios? Tengo varias ideas sobre lo que es el amor sin ponerlo a Dios como el amor mismo. Por un lado, cuando estamos en lugares donde no están las personas que queremos, nos podríamos sentir incómodos al inicio, pero si esas personas nos tratan con respeto, llegamos a sentirnos parte de ello y dicha incomodidad se desvanece. En otras palabras, el amor podría describirse como respeto. Soy de los que no considero que el amor no sea también belleza externa, sino que ésta actuaría como si fuera un interruptor de encendido del mismo, porque no se debería estar con una persona que no nos guste. No creo que el amor sea pasión. La pasión es algo que acaba con el tiempo. Ese momento desde que inicia hasta que acaba. Creeremos y consideraremos que esa pasión es amor, algo que nos quema por dentro. Incluso no veremos los defectos de la otra persona. Pero cuando esa otra persona que elegimos por ser bella, ya no despierte pasión, comenzaremos a ver defectos en ella y comienzan las discusiones. Es allí donde te preguntas por qué ella no es como al principio de la relación. Es por la concepción errónea del amor que has adquirido. El amor no es pasión. Yo diría que para que haya amor en ti mismo es necesario conocerte a ti mismo de una forma madura. Sócrates nos planteaba que para encontrar la felicidad era necesario el descubrirnos por dentro el conocernos. Quizás a partir de ese punto tendríamos menos decepciones o frustraciones, ya que si nos conociésemos realmente nos seguiríamos en una relación que de antemano sabemos que no llegará lejos y que nos puede hacer mal. Me pregunto ¿interesa la idea de pensar en tener a nuestro lado un amor duradero? Un interesante concepto de amor propuesto por el sociólogo Sigmund Bauman es el amor líquido un tipo de amor que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Una idea asociada con esta sociedad donde al parecer se valora demasiado lo, lo fugaz. He conocido personas que tenían pareja y que parecían que perdurarían. Estas parejas líquidas, por así decirlo, van y vienen. Seguidamente, al poco tiempo, se desechan. Pero este no solo se da en las relaciones interpersonales, sino también en las relaciones que establecemos con nosotros mismos o lo que el propio Obama denomina como la liquidez del amor propio. Este es un problema constante, esa falta de autoestima y de autovaloración en la cual acabamos perdiendo a los demás, por no empezar por nosotros mismos, por no solidificar el amor propio. El amor sería ponerte en los zapatos del otro, saber escuchar, perdonar, pero si esperamos algo por nuestra ayuda sería egoísmo pero me pregunto si inconscientemente no estamos siempre esperando algo a cambio. En las peleas o discusiones, es muy probable escuchar que se está cansado de dar, de dar y no recibir nada por parte de la otra persona. Desde mi punto de vista, no hay amor si no sabemos comprender a los demás. En esta sociedad líquida en la que vivimos, tal como lo plantea Simón Bauman, ¿se puede pensar en un amor que dure para siempre? ¿La sociedad de consumo en la que estamos presentes perjudica el concepto de amor? Creo que estaría como difícil sostener una relación en el tiempo las tentaciones que nos ofrece a menudo la sociedad pone a prueba nuestros valores. La estética o los valores negativos con los que se manejan los individuos en esta sociedad influyen en las decisiones de muchos a perder el valor del respeto. El respeto por el otro, el respeto hacia un amigo, hacia un familiar que se aprecia. En el caso de la influencia de la estética me refiero a cómo estamos continuamente tentados o atraídos por el físico y también por la forma de vestir de las personas, digo, es un factor que influye en un justificativo de infidelidades o de acoso. En relación a los valores negativos que se expresan en esta sociedad, me refiero al egoísmo reinante. Me pregunto si los continuos cambios que ofrece nuestra sociedad también permite que el concepto de amor vaya mutando respecto al amor de parejas. El filósofo surcoreano Bill Chung-han sostiene que hay razones para pensar que la sociedad actual ha reconfigurado el concepto de amor en la agonía del eros. Un ensayo que aborda la cuestión del amor en su vertiente más filosófica habla de cómo la cultura de masas ha prostituido el término, asignándole una condición de mero producto de consumo. Con tanta libertad de elección se termina aceptando concepciones modernas sobre el significado del amor. Poliamor, dou chang go intercambios de parejas, open-mind que responden más que nada a justificativos de una sociedad individualista que nos vende cualquier cosa como correctas y disfrazadas por el valor de la libertad. Una sociedad donde todos somos egoístas. Solo nos preocupamos por nosotros mismos. ¿Cómo reconstruir el amor en algo más sólido y estable? Creo que para responder a esto ya es necesario preguntarnos de dónde brota el amor. En la concepción cristiana el amor proviene de Dios. Aún más, Dios mismo es amor. Dios es amor, quien está en el amor vive en Dios y Dios en él. Decir que Dios es amor, equivale a afirmar que Dios ama. Puedo afirmar con certeza de que si no tenemos a Dios en nuestros corazones, no podemos amar. Pero, ¿qué hábitos estaríamos dispuestos a renunciar para no ser tan individualistas y egoístas en nuestras relaciones? La carta a los filipenses nos dice que Jesús, siendo Dios encarnado en la forma física de hombre, no hizo hablarle de su grandeza. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. se humilló a aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Creo que para que una relación perdure, debemos saber ser humildes, es decir, si nos equivocamos, saber pedir perdón. ¿Es necesario para formar una sociedad mejor que se recupere el concepto de amor constituido esencialmente desde el compromiso, el respeto y acciones altruistas? En el mundo de hoy, en general, todos quieren ser mejores que otros, ser más que los demás yo diría que ese compromiso ya no lo quieren tomar. La iglesia nos dice que la palabra amor es una palabra fundamental, expresión de la realidad, simplemente no se puede abandonarla, sino que se debe retomarla, purificarla y llevarla a su esplendor originario, para que pueda iluminar la vida humana y llevarla por la recta vía. Lo extraordinario que nos otorgó Dios es la de ser seres pensantes, Pienso que desde allí no encuentro argumentos para pensar que él no existe y que es el motor de todo. Por lo tanto, al amor entendido desde este lugar, creo que tranquiliza al alma y desestresa el cuerpo desde la seguridad que se encamina por un buen sendero. Gracias. Muy bien.